<risa> Neto, ¿qué tenemos? ¿Qué, so ¿Qué, ¿Qué tú nos traíste? Señores, va? como estamos en cosas de, de miedo, uh. de, de, uh. vamos a recordar lo que pasaba antes, antes. En, en la casa de uno, siempre. Uno estaba pequeño, las cosas que daban miedo. Cuando, cuando tú eras muchacho. Cuando uno era muchacho. Que, que ya eso, no da, que da, no, que da sí, un que miedo eso, antes. Eso ahí mismo, esos par de añitos, no como tú, que no, no sabes. No no, no, no, no, Vamos parejo, Néstor. No parejo. <risa> ah, yo te Yo Yo te veía cantando. Ya tú sabes, después pues de ahí, <risa> señores. le trapitos al sol aquí, no. Ustedes se acuerdan una vez, una vez en su vida, que siempre para comer era un problema. ¿Cómo hace? Para comer, mira, si no come, a mí era, si no come, viene el viejito. Del saco. De, de los santos, que vendían santos. Siempre, antes usaba mucho por la uh -huh. calle. Sí, vendían uno vendía como saltero, un espejito. Uno, vendía uno vendían vendían espejos. Vendían. San Miguel, en cuadrito, todos esos santos. Todos sí. esos santos. Y el temor más grande mío era cuando decían alante de ese viejo que tú lo vayas a pasar, que no se parara. Tú loco que no se parara el viejo. Y venía tu madre y decía, ¿verdad que tú lo vas a llevar si no come? Oye. <risa> oye, yo, yo hacía así, ¿vea? A, a la, al plato y me lo comía, porque ese era un temor. Eso era el nivel de la inocencia que sí. había antes. Y el viejito era tan, como tan peludo. <risa> y va se veía misterioso. Y sí, 400 dientes en la boca. <risa> y que usted le cogía miedo. Usted, <risa> con un bozo larguísimo. O, o un salto en la llanta, sí. que iba, tenía un brinquito el hombre cuando iba a caminar Y tú te imaginabas cosas, ay no, ahí viene, déjame comérmela. Ahí estaba yo, me la comía toda. Otra es también, cuando usted estaba viendo televisión, que en la noche, antes, eh, eran viernes, cuando sí. iba para la escuela el otro día, te podías quedar pisado hasta las 11, las 12, viendo televisión. Sentar una mecedora por este estilo. Se fue la luz, eso es lo mismo que te dejaran en el medio del monte, a correr, a llamar gente, ¡Mami! en el mismo medio, porque tú estás concentrado viendo una película de Chucky. Pájalo un poquito, oye. Una película de Chucky, sentado. Sale la guay. <risa> Sentado, un poquito de bullo. O Sabes que Chucky siempre andaba por pues lo bajo era, O sea, ese, hizo, esa es otra cosa que da miedo, Chucky. Oh, sí, otra cosa que da miedo, cuando tú veías la película de Chucky. Que tú estabas ahí tranquilo. Cuando tú te ibas a acostar. Después de ver la película de después Chucky. Después de ver la película de Chucky, comenzar a imaginarte cosas <risa> que viene por ahí. Se iba la luz y tú te arropabas y ese sudor frío. Fritos. Y cuando tú te acostabas que dejabas. Arropado, no, porque yo te voy a para que no te viera No, no te daba ese temor también cuando tú te acostabas que dejabas los pies fuera de la casa. Ay, ay, cuando no, no yo una película me arropaba de... entero, <risas> entero de arriba, y su mi hijo, Ese decía, era mi mami. temor de niña. Cuando Lístate, yo veía una película Lístate de terror. Esa sábana. Y ahí de una vez estaba uno haciendo, pensando Maquinando cosas, cosas como que, como que era así esto. Claro, y siempre otra cosa, siempre lo bajo Musicita, como, como sí, una de, acogedora, vida, ¿verdad? Como cómoda. Eh, otra cosa, siempre en los barrios, en los sectores, para no criminal, uh -huh. eh, había una que es Antiguada Una doña. Una doña. Te jalaba los cueritos. Jalaba los sí. cueritos. Los, eh, los días de Anaísa comenzaba a aprender cosas. Y eh, levantaba silla con los dientes. Los tabales, y esto y lo otro. Y esa era la bruja del barrio, tú veías a esa mujer por un lado, <risa> tú te dejabas eh, por el hermano. otro <risa> no, yo me desayunaba a las 11 eh, eh, eh, y la menciono, no entro al barrio, <risa> si la menciono me merecedera, cuando tú la no veis a esa mujer, era, mírala ahí, mírala ahí, esa era bruja, porque hacían remedio, cuando tú te empachabas te llevaban donde ella, eh, todo era esa mujer, Ay, que se pamó fulano, que es donde ella. Y cuando la veía, Incluso, vuelve a suceder que la bruja siempre andaba con, con una bata. <risa> sí, una sí. chancleta rarísima. Que si había muchachos recién nacido y escuchaban sí, no, el sí, no, no. creía que era la bruja era que se lo iba a chupar. Aquí, que era semejante a lo que tú veías en la película. Sí. Y eso era lo que te daba miedo. Ay, un hora santa en la casa. Yo me iba para el estadio y si veía que la hora santa estaba, todavía me devolvía porque ese era el, el miedo en esos tiempos de, de los muertos y de eso. los muertos ya no porque ya muchachitos yo vivía con un miedo eterno era pero el dios mío se va la luz y se queda igualito como que, que ese papi se fue el internet <risa> pero ya son cosas que le pasaban a uno cuando antes era más sana la cuestión. La cuestión, claro, la había cuestión una de inocencia. miedo, sí. Había una inocencia increíble. Sí. Y, ya y, lo... y cierta ignorancia también, porque cabe destacar que las redes sociales han Haga, ayudado viento. mucho ¿No? para que los niños sean más despiertos. Sí, y un niño de ahora ya no igual, ya es igual. Y no. amor, un Tú niño no de ahora de tres, de tres años te maneja una tabla y un teléfono como oh, una persona otra adulta Otra cosa también. O mejor, por último, por último. Por el... último, flaco. El flaco le pasó esto. Sí, ha bien. Sí. de la vida real? habían casas antes que compartían los baños con la casa de alquiler o el baño de tu casa por cuestiones antiguas queda en el patio fuera de la casa fuera de la casa de tu entorno toda la mañana no hay luz y ese toma atacando mm, mm, que hay que ir para allá <risa> que hay que ir, ahí hay. era que que si tú hallabas una una vacinilla, era, era un éxito. Porque tú meterte a la hora de la mañana y que, que hallaba unos cucarachones que te movían. <risa> te hacían un masaje, bueno. un masaje, como una cucaracha y tú te levantabas porque era demasiado. Unos cucarachones de ese largo. Comían espinacas. Que comían espinaca, dice Bella. Y eso era el final. Ay. Tú los becas Ay, de que bañar muchachos para el baño a la otra noche sin luz vamos a esperar que llegue la luz Yo que baño. tú sabes mira a mí me daba miedo meterme las manos en cubo que, la mano que te, iba, <risa> te iban a jalar y esas eran cosas que pasaban antes en ya, ya. cuestión de miedo <risa>